Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este video sobre niche A. Eh, mi nombre es Luis Escobar. Eh, la idea de este video es tratar de eh, motivarlos a que cuando trabajen con modelos de nicho ecológico no se enfoquen solo en el espacio geográfico, sino eh, analicen sus datos y sus modelos finales en un espacio ambiental. Eh, esta es el website, este link de aquí, pueden visitar para encontrar más información sobre el, el programa. Yo les voy a dar una breve explicación de cómo instalarlo, cómo empezar a usarlo, pero hay, aquí hay más ejemplos, hay datos, hay presentaciones eh, y hay instrucciones de, de cómo utilizarlo para algunos casos de estudio. Si ustedes tienen Windows C 7, eh, está súper fácil, solo tienen que descargar el programa y le dan a aceptar y ya va a estar instalado eh, in, sin, sin mayor problema. Porque Nietzsche fue diseñado para Windows 7. Cuando hubo el cambio para Windows 10, fue que ya hubo este problema de instalación, algunos problemas de instalación. Bueno, yo les voy a dar algunos pasos para cómo instalarlo. Eh, enfocado en los problemas más comunes que se encuentran. Primero, hay que tener un computador. Y digo esto porque recibimos algunas preguntas de algunos investigadores queriendo usar NICHA y este, muchas veces dicen, hola, no puedo hacer ese paso porque no tengo permisos de administrador. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, básicamente tienes que eh, realmente poder hacer algunos cambios en tu computador, saber usar tu computador, porque hay, hay algunas cosas en donde ya es un poquito para nosotros ayudarlos. Eh, si sí tienen problemas para instalarlo y no tienen dominio total del computador segundo paso súper importante hay que desinstalar Java después hay que instalar Java y hay que instalar R también después hay que descargar Niche A eh, hay que instalar Niche A y hay que conectar a Niche A con R porque hay algunos problemas para que eh, Niche A encuentre la librería donde R está eh, guardado bueno, primero vamos a desinstalar Java ese es el primer paso yo tengo Windows 10 aquí en un ejemplo, entonces yo voy aquí a Cortana, escribo Add or Remove Programs. Ustedes pueden poner a Agregar o Quitar Programas. Les sale aquí la primera opción, esa es. Este, entonces después se van al. A, les va a abrir esta ventana. Eh, ustedes escriben Java para que les salga todos los Javas que hay. Eh, lo seleccionan. Clic, clic, eh, derecho creo que es y desinstalar. Y desinstalan todo, todos los Javas que tengan para afuera. Este, entonces eh, no se preocupen de eso, lo, vamos a instalar otro que hace lo que el, de pronto el Java que ustedes están usando hace, hace eso y más. Este, después de que desinstalaron Java, puede eh, no que necesiten eh, reinstalar el computador o lo pueden hacer hasta el final, pero... Eh, Vamos a instalar el, el Java nuevamente, y para eso necesitamos que ir otra vez a la página de NicheA. Y eh, donde quiero que vayan es específicamente a esta pestaña de aquí, en donde dice cómo instalar eh, instrucciones para instalar en Windows. Primero van a leer las instrucciones, que eso es muy importante. Nos tardamos un montón escribiendo las instrucciones. Pero aquí el paso crítico es que vayan a descargar el Java a este link que está aquí, porque ahí está específicamente el Java que ustedes necesitan. Eh, y si empiezan a buscarlo por otro lado, va, pueden tener algunas complicaciones. Entonces, solo hacen clic ahí, va a empezar a descargarlo automáticamente, y cuando lo haya descargado, pues, pues lo de siempre, le dan clic, aceptar, eh, aceptar, aceptar y listo. ¿verdad? Bueno, ya se instaló el Java. Ahora vamos a, a instalar R. Y bueno, tienen que ir a este link, descargan R. Y R eh, está súper fácil de, de instalar también. Pero la parte importante aquí es que tienen que instalar estos paquetes que R, eh, Niche a necesita para funcionar. Entonces, eh, pueden simplemente copiar aquí esos de la, de la línea 2 a la 4, la pegan en, en, en R y le dan correr, ¿verdad? Ya que está instalado R, lo que necesito es que me hagan el favor de ir al escritorio. Si es que se generaron algunos, um, eh, eh, este, este botón aquí para acceder a R. Eh, le dan clic derecho, propiedades y les va a dar la información de en dónde está guardado R. ¿verdad? Eso también lo pueden hacer yendo directamente a, a archivos del programa. Generalmente está ahí. Pero si no, pues simplemente hacen aquí, copian esto y lo van a guardar. Eso es, eso es, aquí nos vamos a quedar ahorita, pero lo que necesito es que sepan en dónde está R. ¿verdad? Entonces copiamos eso, control C, seleccionamos y ahora vamos a descargar eh, Niche A. Y, y pues regresamos a la página donde dice descargas, escogemos pues, la última versión, hay otras versiones y hay también Niche A para otros sistemas operativos. Esta presentación es para Windows. Bueno, vas, les va a aparecer esta página, solo hay que esperar unos segundos en, mientras eh, Nietzsche empieza la descarga. Y una vez que está descargado, pues súper sencillo, le dan a eh, instalar, aceptar, aceptar, aceptar y listo. Eh, después van a, a Windows, archivos de programa. Ahí debería estar el folder de Nietzsche. si sí, está ahí, es que se instaló bien, no hay ningún problema y le van a dar este doble clic al NicheA.bat y se va a abrir nicha sin ningún problema o también pueden darle doble clic al nicha.exe que está aquí, ¿verdad? Eh, cuando salen nuevas versiones de nicha simplemente tienen que ir a la página web descargar el este archivo de aquí punto exe y lo reemplazan por este de aquí, ¿verdad? Para actualizar ir actualizándolo con con todos los eh, but, eh, nuevas funciones que van saliendo entonces les va, eh, una vez que le dan abrir nicha eh, les va a aparecer una ventana eh, como esta y simplemente está tratando de conectar eh, a las diferentes librerías con las que funciona R, eh, GDAL, eh, Java y si esto no les aparece significa que hay un problema con el Java entonces hay que volver a desinstalar todos los Javas y tal vez eh, volverlos a instalar y eh, reiniciar el computador, ¿verdad? Entonces, el segundo error más común que hemos encontrado es que R no puede encontrar en dónde está, eh, perdón, Nietzsche no puede encontrar a R. Entonces les va a aparecer este, este, este mensaje de, oh, oh no, no sé dónde está R. Entonces, si se recuerda nosotros fuimos a copiar el path, el folder en donde está R, como el directorio donde está R, y simplemente tienen que, eh, esta parte de aquí va a estar en blanco entonces simplemente tienen que pegar ahí este este path verdad que va a ser eh, archivos de programa, el folder bing y r pero noten que aquí dice rgui, nosotros vamos a cambiarlo y vamos a escribir rscript.exe rscript.exe en lugar de esto y asegúrense de no poner las comillas, verdad o sea, sin comillas después Simplemente eh, OK y listo, les va a abrir eh, NicheA. Entonces, la primera es que vamos a darle vueltas al escenario. Y eh, cuando ya les haya abierto esto, tienen que hacer clic izquierdo del, del botón del mouse y mover el mouse. Vamos a ver si, voy a, si puedo eh, mostrarles eso. Hmm. No, no está funcionando el video, no hay problema, pero es la parte más básica. Después lo que quiero mostrarles es cómo cambiar el escenario de negro a blanco. Y se van aquí a ver, después cambiar escenario. Y pues súper sencillo, en lugar de ser negro va a ser blanco. Y es que algunos revisores a veces prefieren estos colores para, para las figuras. Después, eh, mover el, eh, del, el, el escenario. Este vamos a ver, hacia adelante y hacia atrás, es para hacer un zoom, entonces eh, eso va a ser lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver si funciona el video, pero básicamente solo hacen um, clic izquierdo, presionan alt y sin soltar alt van moviendo su mouse para adelante y para atrás y es como que vayan haciéndole zoom a la imagen de Niche a, ok, Después, eh, para mover el centroide del, del, del escenario, en esta ocasión lo que van a hacer es que... Oh, oh. Eh, para mover el, el centroide del escenario, hacen clic derecho del mouse y ya mueven el, el, el, eh, el escenario, ¿verdad? Súper sencillo. Bueno, eh, ya reparamos unos problemas eh, logísticos por aquí pero para mover el escenario entonces, eh, para que gire vamos a, a mostrarles un video simplemente clic eh, izquierdo de ratón mover, mover el ratón hacia la dirección que ustedes quieran para mover los diferentes ejes ver, ver por atrás o, o por abajo los, los, los nichos, ¿verdad? Y eh, para el zoom, pues simplemente clic izquierdo, alt y mover hacia adelante y hacia atrás el mouse. También. Eh, vamos a ver si funciona. Pues para el zoom, simplemente eh, alt, clic izquierdo el mouse, hacia adelante y hacia atrás el mouse, alt. Sin, sin soltar, clic izquierdo del mouse, hacia adelante y hacia atrás. ¿verdad? Y para eh, ver el escenario, eh, cómo se mueve el centroide, más sencillo, clic derecho del mouse, sin soltar, y ya mueven el, el escenario, ¿verdad? Okay. Ahora sí, vamos a seguirle. Después, el siguiente paso, ya que podemos mover el escenario, visualizar eso, vamos a desplegar un background eh, del, del área estudio, los, las condiciones ambientales. Y pues simplemente van a Toolbox, eh, Background Data, Principal Component Analysis. Uno de los ejemplos que les voy a dar, hay, hay otros ejemplos de cómo usar eh, backgrounds en, en la página y este, les va a aparecer esta ventana después de que a, a, a seleccionen análisis de componentes principales y eh, van a ir aquí en donde dice agregar la ventana de arriba y este, yo voy a usar los bioclimas eh, derivados de sensores remotos MODIS del eh, repositorio MERACLIME entonces yo puse aquí abajo el link para que ustedes bajen estas capas por si quieren replicar este ejercicio entonces eh, se pueden dar cuenta que Nietzsche puede leer eh, TIFF y ASCII eh, rasters, ¿verdad? Bueno, entonces tengo mi ventana con todos los rasters y lo que hago es clic, shift y selecciono todos, ¿verdad? Eso es súper importante porque ustedes tienen que seleccionar cuáles. De pronto hay algunas que yo no quiero seleccionar, pues las dejo afuera, pero después de mi selección los rasters les, les van a aparecer aquí, ¿verdad? Entonces después ya solo abrir... Y van a ver que se va a cargar en esta ventana que vimos anteriormente Para eh, considerar qué capas se iban a usar para hacer el, el PCA ¿verdad? Entonces Después en este folder con puntitos eh, Es el folder para buscar en dónde guardar los resultados Entonces en este caso yo generé Este es para, para generar un nuevo, nuevo folder eh, Generé el nuevo folder Le puse el nombre PCA Le, le di clic eh, para seleccionarlo y ya ven que me sale aquí, ¿verdad? Este. Ya le doy guardar y ya ven que me sale este, aquí abajo el mismo folder. Ya están qué variables se van a usar para el PCA y en dónde las voy a guardar. Bueno, pues después ya solo OK y empieza a hacerse el análisis, empieza a conectarse con, el, con, con R y puede que nos dé este error verdad Si les da este error, que es una ventana emergente, un HTML que sale en blanco, significa que no se hizo el resultado. Si el resultado le sale bien, pues ya solo le dan clic en OK para que se cierre la ventana. Pero si no, pues yo le voy a dar clic aquí en, en ver folder. Y este, el folder me parece vacío. Solo me parecen tres este, archivos, pero me deberían aparecer varios más. Pero noten que me aparece el script de R. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir a R... Fui a R, abrí ese script y le di correr para identificar en dónde estaba el error, porque esto me salía en blanco, ¿verdad? Entonces, en NicheA les da los scripts de R para que ustedes puedan después editarlos si necesitan eh, de los análisis que se hacen. Y en este caso, el error que encontré era que no había suficiente memoria. Entonces, cuando les pase eso, simplemente van a, a la página de NicheA Ahí hay unas instrucciones de eh, preguntas frecuentes. Y una de las preguntas era: ¿Cómo eh, dar más memoria a Niche en Windows? Pues aquí están las instrucciones. Solo hay que seguirlo. Hay que seguirlos para subirle la memoria y que pueda analizar eh, folders más, más grandes, ¿verdad? Pues lo volví a correr después de agregarle la, la memoria. Y ahora sí, ya me aparece esta ventana de salida con las figuras. Este. Y aquí está el folder, esta vez ya está lleno, ya no solo me salen cuatro archivos, me salen un montón. Y el importante aquí es el archivo de background, porque es el que vamos a usar para que nicha pueda desplegar un, el background de mis puntos a, a partir de los bioclimas, ¿verdad? Entonces voy de regreso a nicha voy aquí a toolbox, background data, eh, le doy eh, eh, background dibujar un background, draw background cloud, a partir de un folder. Eh, para ver las otras opciones, hay unos ejemplos en, en el website. Yo me voy a enfocar a cómo usar el folder, que es básicamente, hago clic y voy a buscar el folder que acabo de generar de mi PCA, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, era este folder aquí que estaba con otros archivos. Pero en este caso, nietzsche está configurado para que abra específicamente ese folder sin necesidad de buscar nada más y me despliega una ventana como esta, ¿Verdad? Eh, bueno, eh, después de que ya se carga el el folder de, de del background, background, ustedes ya pueden moverlo, visualizarlo, ya pueden ver que, por ejemplo, en este caso, que las variables de Meraclam que estoy usando son bastante ricas en información, muy diversas eh, es un eh, background bastante complejo este, y bueno, ya estoy movilizándolo el centroide con el, el clic derecho del mouse, por, por ejemplo eh, y le seguimos Después de haber eh, visto el background, lo que voy a hacer es que voy a, eh, quiero visualizar unos puntos de, de presencia para mi especie. Entonces me voy aquí a Toolbox. Eh, perdón, aquí en Toolbox, niche, niche Simulation. Me voy a generar nicho o nichos a partir de ocurrencias. Y este, básicamente... Les, va a, les tienen que jalar un archivo de puntos como en cualquier otro software de modelamiento de nicho entonces les va a salir esta ventana seleccionan la, los puntitos estos un botón con puntitos que es para ir a buscar eh, los puntos y puede ser en archivo de texto o, o en csv entonces aquí les dejo el, el ejemplo de cómo debe ser el, el tipo de archivo csv pero con la configuración súper similar que se utiliza en, en otro software de modelamiento de nicho. Después de eso, pues van a buscar el folder donde van a guardar su, su resultado. Eh, y en este caso, pues yo ya seleccioné mi archivo CSV. Se llama Guatemala. Son unos puntos de Guatemala. Y ya seleccioné en dónde lo voy a guardar. verdad. Pues Ya solo OK después de eso. Y ya que lo guardé... Eh, voy aquí archivo, open nicho y este, este botón después de que, lo, de que lo presionan va a salir esta ventanita, esta ventanita les da la opción de que puedan seleccionar un folder que es el que yo acabo de generar ¿verdad? si están trabajando con un modelo en Maxent o GARP o, o un ASCII y ustedes quieren ver los, los, el resultado del modelo Hacen clic en esta pestaña aquí para escoger raster En este caso yo no voy a trabajar con eso Voy a trabajar con un, con un folder que generó eh, Niche A a partir de mis puntos Así que voy a seleccionar Folder y hago clic en este botón con los puntitos eh, Para ir a buscar en donde tengo mi, mi eh, nuevo folder generado Niche A Se llama Guatemala eh, XY Pues le doy clic y el folder, si ustedes lo van y lo abren, les va a tener todo este montón de, de otros archivos, ¿verdad? Que van junto con, con el resultado que, que Nicha genera, que por ejemplo, las coordenadas geográficas, pero también las coordenadas en función del espacio ambiental. Cuánto del eje eh, X, cuántos en el eje Y, cuántos en el eje Z, por ejemplo. Entonces, eh, detalles de esto están en el website. Este, después de que seleccione el folder le voy a abrir y ya pueden ver que está aquí cargado ¿verdad? entonces yo ya escojo los colores del elipsoide mínimo los colores del poliedro y los eh, colores para los puntos después ya les doy ok y me aparece esto ya está cargado el, el modelo en, en el background entonces lo que voy a hacer es que voy a a tratar de ver eh, la, la información en dónde está distribuidos esos puntos de ocurrencia. Voy a quitar el, eh, el elipsoide mínimo, el azul. Entonces ya me queda solo el poliedro, eh, que es la estimación eh, alrededor de los puntos, ¿verdad? Es como un eh, polígono convexo, pero en tres dimensiones. Este lo voy a quitar también para ver solo los puntos entonces ahí están los puntos que caen dentro de ese poliedro a partir de mis ocurrencias eh, ahorita voy a ocultar las ocurrencias entonces ya se me queda solo el background por ejemplo ¿verdad? Eh, voy a dejar el poliedro y eh, voy a quitar el background por ejemplo entonces ya ven eh, que se ve mucho mejor ahora vamos a poner background negro eh, y por ejemplo un grid que es eh, eh, que puede servir para ver en dónde está posicionado el, eh, todos sus, sus poliedras o sus puntos ¿verdad? voy a regresar el, el background y eso es todo Bueno, ahora que ya saben hacer eso, voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero eh, un poquito más rápido eh, y voy a abrir otro archivo de puntos, ¿verdad? De ocurrencias. Entonces voy, ya recuerdan, generar eh, nicho a partir de ocurrencias. Voy a buscar mi archivo CSV. En este caso yo tengo ya listo el archivo CSV para eh, la especie, una especie de mosquito. Escojo dónde guardarlo en nicho A. Ninja va a procesarlo, me va a decir que ya está listo. Um, ahora voy a abrirlo. Ah, no, voy a generar otro, perdón. Eh, en este caso, a de Salvo Pictos, otra especie de, de mosquito. Eh, la voy a, a des, buscar donde guardarla. Listo, va a tardar un poquito en, en generarla. Le doy OK. Y voy a abrirlos ahora. Eh, para abrirlos, puedo ir aquí en donde dice Open Nicho. En lugar de File, también puedo hacerlo desde aquí. Voy a buscar en dónde los había guardado. Aquí están los folders. Lo abro, escojo los colores para los puntos, para el elipsoide, para el poliedro. Eh... Muy bien, esa es, esa es eh, la distribución de, del mosquito. Ahora voy a por la otra... ...especie, eh, albopictus. Escojo los colores. Okay. Ahora es, está bien interesante aquí ver que eh, ellos tienen un sobrelapamiento bien importante... Y eh, que la tolerancia de las especies es más amplio que Guatemala, que la distribución de Guatemala, por ejemplo. ¿Verdad? que adentro, anidado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que fui a nichos y ahí escojo eh, esta ventana para eliminar al mismo tiempo todos los elipsoides. Pero también utilizo esa ventana en nichos para, por ejemplo, desactivar todos los puntos o desactivar todos los eh, poliedros, o solo algunos. Entonces yo, en este caso, estoy quitando los puntos, pero puedo hacer varias combinaciones. Tal vez quiero solo los puntos de una especie eh, y el elipsoide de otra. Entonces, eh, esto sirve bastante para, para ir interpretando. verdad eh, Y, bueno, finalmente, eh, vamos a dejar algunos archivos para que ustedes puedan utilizar Niche A, vamos a dejar el background que vieron aquí y vamos a dejar los puntos eh, de guatemala eh, el, el poliedro pequeño que vieron y aquí están las instrucciones una vez hayan instalado Niche A eh, qué hacer con estos archivos ¿verdad? finalmente eh, los invito a que vengan a, a la página que la visiten hay un montón de información varios ejemplos de, de las funciones que hay eh, cómo preparar eh, flujos de trabajo para, si, si usted genera un estudio, cómo pasarle ese flujo de trabajo a otro estudia, un estudiante para que pueda replicar los pasos de su, de su análisis, cómo descargar las diferentes versiones de Niche A, más videos en español, en chino, en inglés, eh, estudios de caso, algunos ejemplos de cómo se ha usado exitosamente Niche A, publicaciones en donde se ha citado el, el software, y aquí, cómo les pedimos que citen el software, por ejemplo. Si tienen preguntas, cómo contactarnos. Y eh, aquí, eh, las instrucciones para instalar Ninja en otros sistemas operativos. Y este, eh, algunas preguntas frecuentes. Hay como siete, creo que tenemos. Así que pueden hacer clic aquí para ver más. Y muchas instrucciones, muchos ejemplos. Eh, hay bastante información aquí. Generalmente... Yo diría que de, de 100 correos que nosotros recibimos, 99 se podrían solucionar solo, solo guiándose aquí con, al, con, con la información que está en la página, ¿verdad? Este, y eso es todo, muchas gracias y, y espero que puedan usar niche A y cualquier cosa pues manden un mail, ¿verdad?